Lo voy a decir públicamente porque siempre la gente me dice: Ah, no me avisaste. Mañana este servidor está de cumpleaños. eh Así que recibimos cualquier tipo de regalo. Eh, yo lo voy a dar el número de cuenta, mío, porque, ¿verdad? Para que no se mortifiquen, ya no me atiende, una tienda, un Así que ya lo saben. A mucha gente que eh, cada año me felicita y siempre dice: Ah, pero es que tú nunca lo dices. Bueno, ya están avisados. Miren, eh, me siento contento de poder compartir con este joven al cual hemos visto crecer, desarrollarse, no solamente a nivel eh, personal, sino a nivel profesional. Hansen Alberto El Potro, qué bueno tenerte, la Malta. ¿eh? Eh, la Malta, mi hermano, buenas tardes. Qué sí. bien me siento, Hansen, ya verte todo un hombre hecho y derecho en todos los sentidos de la palabra, a nivel personal, pero a nivel deportivo. Qué sí, sí, eh, encantado nuevamente de estar aquí, y la oportunidad, y ahora en este nuevo espacio, ¿verdad? Sí, ¿qué te parece? Eh, debutando, ese? está bueno. Eh, a nivel de NBC, de, sí, está, de está, CNN. Está grande liga, está grande liga, está buena. Sí. Eh, y nada, feliz y agradecido, y contento eh, por la invitación, y tú sabes, eh, el apoyo que siempre me ha dado es algo especial. Muchas gracias por eso. Sí, no, tú eres una persona muy querida, igual que tu padre, tú ni Alberto a cual nosotros también distinguimos como una persona de, de bien y, y una persona de deporte. Hanser, eh, tu carrera, eh, hemos hablado desde que te firmaron, recordemos en el 2015, me parece, ¿verdad? Sí. Que eh, tuviste con los rancheros de Texas, eh, bueno, todavía conservamos eh, la gorra y esa postalita de tus primeros días eh, en las Grandes Ligas, y desde ahí hemos dado seguimiento a un Hansen Alberto que se ha mantenido estable Dentro de lo que es la Grandes Ligas, pero ya eh, como todo pelotero en estos últimos años, eh, te ha consolidado. Donde, eh, no se nos dio, sino que nos ganamos la oportunidad. Tú sabes, trabajamos fuerte para eso, nos preparamos bien eh, desde, desde partir de aquí de, de República Dominicana. Temprano en febrero, ya hasta lo largo de toda la temporada y gracias a Dios eh, las cosas se dieron bien, esperando seguir trabajando más fuerte, duplicando el trabajo para que los resultados sean los mismos o mejores, eh, Dios mediante. Y fíjate, ya como tú lo había dicho, sí, ya tengo desde el 2012 que no paraba, eh, terminaba en Estados Unidos, venía aquí a los gigantes, de una vez me incorporaba al equipo, pero ahora ya, tú sabes, el cuerpo no es el mismo, la edad va avanzando. Eh, quizá la preparación de uno ya tiene que ser un poquito diferente. Eh, y también ya en los Estados Unidos entro lo que en el proceso de arbitraje, eh, donde ya las cosas cambian un poquito, entonces tengo que esperar eh, a ver qué se da allá, qué va a acontecer allá, para luego eh, gestionar el permiso y eso, y ver si me integro los gigantes. Eh, pero por el momento tengo que esperar a ver qué tiempo se toma. Cuando. Entonces yo paso a la agencia libre y cualquier equipo eh, que me ofrezca, que esté interesado Entonces ya puede votar, Pero por el momento o sea, eh, no, todavía ellos sigo con la potestad con de, de, de, de, de retenerme la, Como se dice, la primera opción Te sí, de tienen... decirte, no mira, tú te quedas aquí Entonces firmar un nuevo contrato contigo Sí, entonces ya ahí eh, Depende, porque obviamente en, en arbitraje se gana dependiendo Del trabajo que tú has hecho No, no, por ejemplo, eh, estamos llegando tu numerito Aquí eh, ha sido uno de tus mejores años eh, eh, Que cualquier organización Pudiera estar interesado en ti un buen bono. Sí, sí, gracias a Dios, eh, mira y fue un año tremendo eh, tú sabes, eh, compitiendo cinco meses eh, en el más alto nivel, tú sabes, con los mejores peloteros eh, eh, adquiriendo uno que otros récords y tú sabes, algo inolvidable eh, trabajamos fuerte para eso gracias a Dios, los resultados están ahí, y como te decía, seguir trabajando que es lo que resta para eh, seguir mejorando y seguir aportando tanto a mi carrera como al equipo Hansen, eh, hay que mencionar de que tú tienes tu agente, ¿verdad? Sí. Entonces con tu agente tú estás sentado y porque esté interesado. ¿De cuánto es el número que estamos hablando? Eh. Sí, sí. Él, eso yo eso tiene, se va a conocer. Tiene, tiene todo preparado, <risas> sí, pero todavía no sé el monto. Pero yo me imagino que ya sobrepasa. El millón de dólares, ¿me entiendes? No, ¿por qué Entonces, pasa? <ríe> o sea, Tú un humilde, Hans. Ah, sí, sí, sí, eso te es lo está ganando tu casi. Porque es <ríe> eh, de acuerdo a lo que uno gana, de acuerdo a lo que ha jugado. Entonces, ya yo ando por ahí dependiendo. Eh, hay que ver qué presenta el equipo y qué presentan eh, mis abogados entonces ya ahí se toma una decisión y, y ver qué sucede pero estamos tranquilos confiados porque lo que pasa que a mí no me ayuda un poquito es el background O sea que en Texas yo no recibí la oportunidad que recibí en Baltimore. entonces sí. en Texas yo no jugaba mucho siempre estaba triple A, grande liga triple A, grande liga Exacto. estaba en el subibas o sea que los números en Texas no sí, son no, no, fueron, no son tan buenos, buenos. O sea, el background no me ayuda ahí, pero por el desempeño de este año sí tengo muchas cosas a mi favor y vamos a ver de la mejor manera. Pero ojalá yo y que ellos estén interesados en firmarme multianual. Tú sí, ahorita iba que... a decir... Si con tu agente tú has hablado de, de, de tener un año multianual o, o año por año. Sí, ellos tienen la opción, pero como un equipo en reconstrucción será un poquito difícil. Eh, la gerencia ahora mismo no está interesada en firmar contrato a largo plazo, ya que el equipo está en reestructuración y ellos necesitan hacer unos que otro movimiento, quizás guardar un poco de dinero y eso. Pero yo no tengo problema, tú sabes, yo me podría ir año por año y, y seguir trabajando duro, dándolo mejor, porque yo apuesto a mi talento, yo sé lo que tengo. Y Pero tú sabes, si ya ellos están interesados en algo multinacional, también sería una buena opción. Eh, eh, Hans, estuviste en, en medio de una negociación eh, con, eh, con los Yankees, aunque no llegaste a ver acción eh, con este equipo. Eh, en lo personal, ¿te hubiese gustado quedarte en los Yankees o, o en tu equipo actual, los Baltimore? No, no, yo no quería a los Yankees porque yo sé, bueno, incluso desde el día que me cogieron cuando salí de Texas, que me cogieron los Yankees, eh, mi abogado me dijo tranquilo, no te contentes mucho, que esa gente siempre son así, que viven cogiendo para hacer su movimiento y así me muera, yo sabía que no me iba a quedar ahí. Que era algo transitorio. Que sí era algo transitorio, simplemente para llenar un espacio entre ellos hasta que comenzaran a hacer ya las uh, las las firmas grandes que hicieron en la temporada muerta y para lo mejor, tú sabes que luego que me dieron los Yankees pasaron como 15 mil y ahí me agarró Baltimore, entonces ahí sí teníamos la oportunidad bien y me siento tranquilo ahí, estamos contentos y esperando poder competir a un alto nivel nuevamente el año que viene. Bueno, vamos a, vamos a abrir las líneas, el 809-725-0505, Hansen Alberto aquí con nosotros para que cualquier fanático, vamos a recibir una o dos llamadas para que así puedan entrar en contacto directo porque a veces es difícil, eh, tú con, con una figura de grandes ligas, poder hacerle una pregunta que tú quisieras hacerla. A lo mejor en esta entrevista yo deje pasar por alto cualquier pregunta que los televidentes quieran hacer y aprovechen ¿no? este medio para que directamente le pregunten a Hassan Alberto. Yo sé que hay muchas interrogantes. Bueno, tú contestaste una de las principales, que era eh, tu futuro en los gigantes eh, del Cibao. Con el tema del arbitraje, tiene que estar en espera, ¿no? Porque sabemos que esto al final es un negocio. Aunque sí. yo sé que tu corazón, tu no, deseo claro, y todo, claro. Eh, tú quieres tener el uniforme de tu equipo, pero hay que esperar. Eh, eh, eh, este Incluso proceso. allá cuando venía el dirigente me dijo, ¿tú piensas jugar invierno? Digo yo, claro que sí, yo necesito jugar. Me dice, pero ¿por qué? Si cogiste muchos turnos, jugaste mucho aquí. Me dice, sí. Yo le digo, pero yo necesito jugar porque esa es la liga que me envía a mí a los Estados Unidos ready, preparado. Que mientras otros se están poniendo ready, yo llego listo para la batalla y también el provecho que yo le saco a la liga, eh, lo que me gusta jugar aquí enfrente de mi fanaticada para mi equipo, eh, la entrega, tú sabes, el calorcito de esta pelota que ayuda bastante, y a mí me encanta, y yo quisiera jugar todos los años, si Dios me lo permitiera. Con tu experiencia en los gigantes del Cibao, a propósito, Hansen Alberto, ¿cómo tuve estructurado este año los gigantes? Hubieron muchos cambios, el, el tema del draft, por ejemplo, nuevos eh, eh, eh, integrantes a la finca de, de jugadores, por ejemplo, el caso de Warner Franco, que es un jugador que mucha gente incluso pensaba que no iba a estar eh, eh, activo, que era solamente por, por decir que lo tenía firmado, pero ya vimos eh, eh, el sábado que debutó y debutó eh, de una manera eh, satisfactoria, entre otros jugadores que se han integrado. ¿Cómo tú ves la conformación eh, para esta temporada que ya arrancó, inclusive ya eh, con Juan Mercado eh, eh, como gerente de operaciones o gerente general del equipo? ¿Cómo tú ves la estructuración? De, de, de los gigantes. Bueno, para comenzar se ve bien. Eh, tú sabes, Tenemos mucho material joven, muchachos buenos. Hay muchos peloteros buen, eh, jóvenes, pero que sí tienen experiencia ya, porque han estado con nosotros aquí. Eh, pero pienso que ya en el transcurso del, del concurrir de los días, eh, creo, pienso que van a seguir inyectándose unos que otros muchachos, porque se necesitan eh, más peloteros de fuerza en el medio del line, ¿no?, para poder reforzar eh, ya cuando llegan la, las oportunidades de empujar carreras de que el tercero cuarto y quinto eh, tú sabes puedan producir bien ya en esa parte de línea en esa partecita de line no se necesita uno que otro pelotero de fuerza pero eso se va a reforzar en el transcurrir de los días eh, me gusta el equipo hay rapidez hay muchachos que chocan mucho la bola la buena defensa eh, y pienso que sí que se va a hacer un buen papel en este primer de la temporada eh, que es bien importante comenzar ganando partidos eh, ya que la liga se va poniendo un poquito apretada y tú sabes mientras más flojos nosotros estemos en cuanto a ganar y perdido, eh, va a ser mejor porque no necesariamente vamos a tener que competir tanto cuando ya la liga se esté apretando. Bueno, de verdad que, que, que para nosotros siempre eh, es un momento sumamente interesante el poder ser parte de tu historia, recordemos aquella vez y de hecho eh, ahí tenemos si, si me presentan un muchacho esta postalita y una pelota autografiada por Hansen tenemos la primera postalita de Hansen cuando eh, arrancó este camino en las Grandes Ligas y la tenemos guardada con mucho, con mucho aprecio. Eh, dentro de nuestra carrera profesional de comunicación tenemos eh, muchas pelotas autografiadas por grandes figuras, eh, desde Vladimir Guerrero, el mismo De Regiro, entre otros. Pero esta tiene un significado porque es un pelotero que lo hemos visto crecer. O sea, recordemos que tú eras un niño, estamos sí, hablando sí. de 2015. ¿eh? No, antes de eso, eso fue, bueno, porque a mí me firmaron en el 2010 y yo venía 2012, el 2012, en el 2012, estoy viniendo 2013 aquí al programa, bueno, sí. antes en el toque de queda, sí. pero entonces pues, ahora en esta nueva estructura. Eh, y como te dije, cuando te la entregué, te dije, tú tuviste la primera de mi mejor año en Estados Unidos, ahora te entrego las últimas dos, de mis últimos dos mejores años. So, wow, para mí, mira, ahí, la ¿verdad <ríe> que Sí, la voy a tener... Eh, eh, en un lugar muy, muy, muy distintivo en mi oficina. Eh, como te dije, tengo muchas pelotas, de, de, de muchísimos eh, peloteros, pero esta la voy a poner junto con la otra. Y le voy a poner back to back. Sí, la <risas> guarda ahí eh. son recuerdos buenos y sí, nadie sí. sabe si de aquí a uno cuantos años coge valor, quién sabe. No, qué? no, no, porque el, el valor se lo da uno, quien la tiene en la mano. Porque a veces tú eh. tienes, tú puedes tener una, una pelota o una poterita de base group, si tú no sabes el valor que tiene tú no le das ese valor. Sí. Pero para mí, desde la primera, bueno, un día te la mostré, no la traje ahora por asunto que se me pasó, pero te la mostré, la tengo guardada en un sitio bien, bien, bien resguardado para tenerla porque para mí vale mucho. Sí. Tú vales mucho, eres un joven que inspira a otros jóvenes. Aparte de eso, fuera de, de del play, fuera de, de las grandes ligas, fuera de los gigantes, has sido un joven ejemplar con tu familia un hombre creyente, un, un joven de fe, eh, bueno, dentro del mismo equipo tú eres el que impregna eh, esa fe a los demás jugadores y, y eso tiene mucho que decir de ti, la, la formación que te ha dado tus padres también, tu madre, tu Alberto, tus hermanos, son ejemplos ejemplo para mucha juventud. Sí, pienso que, como siempre digo, la pelota es pasajera, hoy estamos, mañana no sabemos, eh, yo soy de los que trato de sacarle el mejor de los provechos, eh, el mejor de los beneficios también, eh, ya sea vía conocimiento, eh, eh, tratando, porque es que la pelota te educa. Cuando tú perteneces a una organización, tú no solamente representas a ti y tu familia, sino tú representas a una organización mundial y creo que eso te, te, te hace... ...un poquito más recogido... ...tú sabes, más medido en todo lo que vas a hacer... ...y pienso que la pelota me ha ayudado bastante... ...como ser humano... Eh, ...me ha educado muchísimo... ...porque es que tengo que ser medido... ...para todo lo que voy a hacer... ...y saber que si hago algo que pueda avergonzarme... ...no solamente avergonzaré a mí y mi familia... ...sino también a mi equipo, a la carrera... Eh, ...y pienso que el mejor no, ejemplo... El también... ...sí, la fanaticada... ...y pienso que el mejor ejemplo... Eh, ...tú sabes, tratando con humildad de hacer las cosas... Y tratar siempre de dar lo mejor de uno, que eso es lo que a la gente le gusta, que uno siempre esté dando lo mejor que uno tiene y una sonrisa en el rostro no cae mal. Eh, hace antes de irme me gustaría que casi en siete años de carrera, desde 2002, ¿qué ha sido lo peor y qué ha sido lo mejor que te ha pasado en, en Grandes Ligas? O sea, desde que te firmaron. Bueno, lo peor. ¿Qué será bueno? Lo peor pienso que fue el 2017 que el producto de la fatiga, como ya me hemos dicho, de jugar aquí en la Liga de Invierno. Eh, cuando voy a los Estados Unidos, eh, voy con una... no sé, me comenzó una lesión en el brazo, lo cual perdí toda la temporada. de 2017 no pude jugar. Eh, me operaron el hombro derecho. Eh, fue un año frustrante porque Tenía mucha oportunidad de quedarme en el equipo grande en Texas, ya que muchas personalidades habían salido del equipo. Tenía la oportunidad de ganarme un puesto y quizá de poder mostrar el talento y realmente el valor que yo tenía dentro de la organización. Eh, nada, pero no se pudo ese año. Me recuperé bien, gracias a Dios. Vine aquí a la Liga Dominicana, trabajé fuerte, me preparé bien y salió bien. Y pienso que lo mejor que me ha pasado... Eh, pienso que este ha sido este el año que donde recibí la oportunidad y pude eh, poner en práctica todo ese conocimiento recogido a lo largo de nueve, de diez años de carrera eh, entre Liga Menores y Grandes Ligas con los Vigilantes de Texas, eh, estar al lado de tantas personalidades, de gente que tiene conocimiento, que son educados dentro y fuera del terreno. Eh, pienso que eso fue eh, lo que pude recoger para este año, ponerlo en práctica y obtener los frutos que tuve. Pienso que este ha sido mi mejor experiencia en las grandes ligas, y pero no creo que sea el final, ya que vendrán muchos años similares o mejores que este. Ok, y una última pregunta eh, hace Alberto fuera de, de la pelota ¿A qué se dedicaría? Porque tú eres bueno para la comunicación. Bueno, ¿Eh? Eh, sí, me, me gusta un poquito. Si supiera, a mí me gusta mucho el baloncesto, me gusta narrar. Yo narro mucho baloncesto, yo solo ahí tranquilo. Bueno, eso viene por la sangre, tu padre narrador. <ríe> sí, me gusta mucho el baloncesto. Entonces, entra bien trabajando en el área de lo que tengo la Fundación Femalta. Eh, trabajando mucho ahí con el desarrollo de, de muchas actividades eh, La iglesia como siempre, mi familia, nada fuera de la pelota Un ser humano común y corriente o sea, eh, la que pregunta siempre... es, si ya tú sales a la pelota, si mañana tú sales a la pelota ¿Qué se dedicaría Hansen, Alberto? Bueno, me gustaría dedicarme a enseñar a los niños Tendría mi propio programa, eh, de, ya de una liguita, programas deportivos eh, ahí donde enseñar, tú sabes, ya que tengo mucho conocimiento sobre el juego, eh, sería eh, algo bien para mí poder enseñarle a ellos el conocimiento y también eso de la locución, quién sabe. Vean narrando <ríe> con, con los indios. Narrar ahí, no sé. Ah, pero qué bien. Mira, mira que... atención Gerencia de Mercadeo de, de los <ríe> Indios o cualquier otro equipo. Digo, los Indios sería idóneo. Eh, sería bueno invitar un día a Hansel Alberto a narrar Vamos a hablar con la gente de mercadeo de los indios ¿sí? Sería no, bueno no, un día invitarte no, a narrar A ver qué tal ¿sí? No tranquilo que eso es, eso es solo ahí Mientras tanto <risa> Bueno gracias Hansel Alberto por compartir con nosotros eh, De verdad que es siempre un placer eh, Y ameno eh, Conocer eh, de tu carrera Conocer de ti Ya aclaramos las dudas Sobre eh, por qué no está en el terreno de juego Con los gigantes del Cibao eh, Estoy de acuerdo hay que esperar porque es tu futuro que está en juego. Así que éxito. Estuvo Hansen Alberto con nosotros, eh, estrella de Grandes Ligas de los Orioles de Baltimore. Y aquí de nuestro equipo, los gigantes eh, del Ciba. Vamos a un cortecito y luego regresamos con más. Recuerden que esta entrevista estará colgada en nuestro canal de YouTube, eh, el Toque del Mediodía Canal. Y también en Instagram. Vamos al corte.